Hola, muy buenas. Hoy os traigo un postre veraniego, que van a ser unas bombas heladas de una crema de queso y yogur rellenas de una confitura de frambuesa que lo serviremos en estos moldes cubiertos de papel film. Bueno, los montaremos y para poner la confitura de frambuesa en el centro vamos a hacer unos pequeños cilindros de acetato de plástico para que se mantengan en su sitio. Lo medimos bien para que no se nos queden grandes o pequeños y los cortamos justo donde tenemos que pegarlo para que saquemos el mayor rendimiento posible. Para pegarlos utilizaremos un poquito de celo o fixo como lo llaméis y así haremos hasta los que necesitemos y ya lo tendríamos hecho. Y ahora vamos con la elaboración de la confitura de frambuesa, para ello necesitaremos 125 gramos de frambuesa Y 50 gramos de azúcar Que no se nos olvide que también tenemos Que utilizar media hoja de gelatina Cuando esté hecho Para que coja un poquito de textura y densidad Cuando tenemos esto preparado Ponemos a remojo la media hoja de gelatina porque tiene que estar hidratada antes de introducirla en nuestra elaboración. Ponemos al fuego las frambuesas con el azúcar... Y poco a poco, moviendo de vez en cuando, se nos va haciendo la confitura sin añadirle nada de agua. Eso es el agua natural de la misma frambuesa. Y cuando esté ya hecha, escurrimos bien la media hoja de gelatina y se la añadimos con el fuego apagado. Con la misma calor residual de, de hacer la confitura se nos disuelve. Y ahora vamos con la elaboración de la crema de queso y yogur. Necesitaremos 200 gramos de queso crema, 60 de azúcar y un yogur natural. Muy sencillo. Cogemos el queso, que por suerte ya la terrina normal que nos venden de queso crema es de 200 gramos. Así que nada, la abro y la peso por, por asegurar, pero son 200 gramos justos. ahora vamos con el yogur que no hace falta pesarlo porque es un yogur entero y el azúcar 60 gramos de azúcar que son unas 3 cucharadas y media más o menos cogemos la batidora de varillas y batimos hasta que se nos quede una crema bastante homogénea y asegurándonos que está el azúcar bien disuelto. Para poder montar el postre vamos a poner la crema en una manga pastelera. Y ponemos en la base del bol un poco de crema. Ponemos el cilindro de acetato donde iría después la frambuesa. Rellenamos alrededor de crema de queso. Y ahora introducimos la frambuesa, la confitura de frambuesa en el centro del, del bol dentro del cilindro retiramos con mucho cuidado el cilindro de acetato para que se nos quede en el centro la frambuesa y terminamos de cubrir todo lo que nos queda de la misma crema de queso para tapar la frambuesa y en terminar de alisarlo lo meteremos al congelador Mínimo entre 2 horas y media y 3 horas para que se nos congele bien. Y así podamos desmoldarlo manteniendo la forma. Lo alisamos para que se quede bonito y presentable. Y ahora lo metemos al congelador. Vamos con la elaboración del crumble que será nuestra base del postre. Muy fácil. 25 gramos de almendra, de harina y de azúcar. Las tres cantidades iguales. Una elaboración Sencilla y muy básica. Trituramos la almendra. Hasta que nos quede prácticamente textura de harina. Pero que se note un poco el grano. El granillo. Para que sea más, más apetecible al comer. Pesamos todos los ingredientes. La harina. Que si es floja mejor. Más barata. Y como no es una elaboración que sube. Mejor de harina floja, la almendra que ya la tenía pesada y la mantequilla, la mantequilla que tiene que estar fría. Ahora vamos a amasar todos los ingredientes concienciadamente hasta que nos quede una masa firme y homogénea. Vamos a disponerlo en la placa de horno donde lo vamos a cocinar o a cocer. Y lo metemos al horno 200 grados 10 minutos. Y ahora vamos a elaborar la cobertura de chocolate. Estos son los ingredientes. Chocolate de cobertura. Nata mantequilla o margarina, azúcar y jarabe de glucosa. Lo pondremos todo en una olla pesado al fuego. Vamos removiendo de vez en cuando para asegurar que no se pegue y para que se mezcle todo bien. Y cuando se haya disuelto, lo reservamos. Y pasamos al montaje del plato.